Buenas, buenas para todos. ¿Cómo van? ¿Qué se cuentan? Bueno, la misión que nos propusimos para hoy fue comprar bitcoins, criptos, en Bogotá, en un cajero. Entonces vine por aquí cerca de mi centro, Linda navea. Bueno, me vine por aquí a un... A, eh, busqué en Google Maps. Aquí les voy a poner cómo la busqué. La busqué en Google Maps. Eh, busqué eh, bitcoins, cajeros de bitcoins en, en Bogotá. Me salieron varios, de hecho, salieron varios, yo vine que el que está cerca de centro. Y bueno, vamos a ver cómo nos va si podemos comprar eh, bitcoins o qué, no sé, vamos a ver porque nunca hay un cajero de, de criptos. Entonces, bueno, miremos a ver cómo nos va. Bueno, ya estamos a, Ya estamos aquí cruzando la 15. el cajero queda en ese edificio metro 127 vamos a ver cómo nos va porque una de las cosas por las que me tocó salir a buscar es porque no sé por qué para comprar las monedas las criptomonedas para comprar bitcoins en línea los bancos colombianos eh, no sé no, no las tarjetas no esto no es fácil Vamos a ver qué pasa. Y ya llegamos al cajero. Bueno, vamos a darle comprar monedas. Comprar monedas. Dice: ¿Cuánto le gustaría comprar? Desde 20 mil hasta 4 millones. Entonces, bueno, compremos 20 mil. ¿Cuánto le gustaría comprar? Como pone uno cada veinte mil. Ingrese su número de teléfono. Bien. Solicitar código. Autorización de tratamientos de datos personales. Estoy de acuerdo. Complete su perfil de cliente. Manuel. San. Confirmar. Que están enviando, dice que están enviando. En este momento estamos revisando su cuenta. Este proceso puede tardar varios minutos. Estamos esperando que llegue el código. Aquí están las instrucciones: primero, si usted comprar, bueno, primero. Escoger el rango general a comprar. que Bueno, ya vimos que es de 20 mil a 4 millones. Si es su primera vez, tomarán una foto, la cédula y van bueno, a crear un pin. Después seleccionar la moneda. Y después pasarlo a la, a la billetera, al wallet. Ahora les muestro, que eh, yo utilicé un wallet que se llama BRD. Y después dice ingresar los pesos colombianos al cajero al finalizar. Y listo, tomar tu recibo. Y después está retirar fondos. No, pero hoy la misión es comprar. Y aún nada, aquí no llega nada Bueno, esta es como la segunda vez Que pido el código Y no está tan fácil Está una mamera Vamos a ver, ya pedimos por segunda vez el código Vamos a ver si esta vez llega parse esto está una mamera Aquí ya vamos esperando un buen rato Y creo que esta tampoco va a funcionar parse Tercer intento, esto ya está una mamera Vamos a ver qué pasa Comprar monedas A ver, verificación de identidad requerida ¿Qué es lo que pasa? Colombia Solicitar código Ok Gracias por llamar a nuestra compañía Hola. Nuestros operadores se encuentran disponibles de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor comuníquese con nosotros nuevamente, así solucionamos su problema. Es de vital importancia para nosotros hacerlo. Gracias. Código enviado vía SMS. Ingresa tu número de, de verificación para continuar. Eh, dice... Nosotros no estamos ahora sí, 43, y listo ya gracias Place your hall ID locate on the camera ¿Será así Vamos a abrir la cuenta, hasta el momento no ha estado fácil, entonces tocó llamar, eh, me mandaron un SMS, me tocó tomar una foto de la cédula, ya me abrieron la cuenta, ya me llegó un mensaje a mi celular de que ya podía vender y comprar, entonces vamos a ver si ahora sí es más fácil, entonces vamos a decirle comprar, moneda de 20 mil a 40 mil, ingresa su número de teléfono, vamos a ver. Solicitar código, otra vez me dice que me va a mandar código Ingresa su PIN secreto Ok Ahora sí Entonces me deja comprar o Bitcoin o Ethereum Entonces vamos a decirle que Ethereum que es más barata A donde desea enviar sus monedas Entonces vamos a escanear un código QR en una billetera que ya les voy a mostrar Yo haría una, una wallet en mi celular que se llama BRD, se pues le voy a decir recibir y necesito escanear el código QR, ya lo escaneó, compra mínima de veinte mil pesos. Vamos a decirle que la mínima, 20 mil. Ah, ok. Le ingresar el billete. Y ya, finalizar transacción. Imprimir un recibo. Sí, imprimir recibo. y... logramos comprar Ethereum listo vamos lo más fácil es abrir una wallet o una billetera que se llama BRD la pueden bajar para Android o para iOS yo bajé esa, BRD no, nunca me dejó comprar por eso vine al cajero a comprar compré Ethereum, compré 20 mil pesos como se dieron cuenta y... pues al principio no estuvo fácil porque toca abrir una cuenta pero ya después de que uno abre la cuenta en el cajero ese pues ya la compra si estuvo más sencilla como se dieron cuenta listo entonces misión cumplida bueno ya pasamos la calle ya cumplimos la misión ya llegamos del cajero de criptomonedas eh, bueno lo logramos al principio pues si se dieron cuenta no fue complejo, pero sí un poquito, todo me tomó un ratico porque acababa de crear una cuenta, eso no lo sabía, hasta que uno crea la cuenta y toca tomar la foto de la cédula y bueno, y ya se dieron cuenta de todo el proceso, pero ya después de eso realmente fue muy rápido. Si sí, se dieron cuenta, compré no compré Bitcoin, compré Ethereum porque es un poquito más barato, pero ya, simplemente fue meter el dinero escanear el código QR de su billetera, de su wallet. Eh, ¿Eso cómo se hace? Ustedes lo que tienen que hacer es bajar un wallet de, de criptomonedas a su celular, a su móvil. El que yo bajé a mi celular fue BRD. Entonces, eh, vengan, eh, les muestro eh, cómo, lo, cómo lo hice. Yo básicamente lo que hice, a ver, espérense, yo pongo aquí a grabar la pantalla de mi celular. Para mostrarles cómo se hace esto, realmente después de que creé la cuenta fue muy muy sencillo. Entonces, vamos a decirle aquí: iniciar la, el, el registro. Yo antes de venir ya había bajado la billetera por el Play Store, también está para iOS. No sé si ya les había dicho. Entonces, aquí me voy a entrar a VRD. Y, eh, si se dan cuenta, eh, ya quedé con ya quedé con los 5.42 dólares, que fueron los 20 mil pesos colombianos que metí en el cajero de, de, de criptomoneda ahí. Entonces, eh, esto es muy sencillo de hacer. Ustedes simplemente van al Play Store. Ustedes van al Play Store. Hay muchos, hay muchos wallets yo investigué y como que el más conocido y el más eh, mundialmente, universalmente conocido fue este BRD que fue el que instalé, listo ahí lo descargan, aquí yo simplemente le doy a abrir, bueno, ya lo tengo abierto les pide varias eh, autentic uh, autenticaciones eh, toca crear unas eh, contraseñas, toca mandar una identificación, así como pasó en el cajero ahorita, y listo ahí ya quedaron mis 5.38 dolarcitos mis mi... sí bueno, el, y ahí quedó el billete de 20 mil que metimos en el cajero para consignar que se convirtió en esto ah, y, ah bueno y entonces si ustedes quieren enviarle dinero vamos a ver si algún día esto con Mariano con alguno de mis amigos que ya utilizan cripto le podemos dar enviar pero bueno, este no es el caso aquí lo que yo hice fue recibir y este fue el código QR que yo le presenté ahí al lector en el cajero realmente después de que creamos la cuenta si sí se dieron cuenta fue ya muy rápido solamente fue meter el billete escanear este código QR y ya quedó hecha la consignación y fue de inmediato que me llegó a mi billetera la consignación entonces eh, ya es muy fácil ahí Ok, brothers, terminamos la misión, fue exitosa, lo logramos, qué bien, eh, si se dieron cuenta al principio pues estuvo complicada, pero bueno, lo hicimos, eh, compramos Ethereum, y entonces eh, no olviden comentarle, comentar, dejar sus comentarios, darle like, y ojalá se suscriban al canal, y bueno, muchas gracias por ver, y nos vemos en una próxima misión, chao, brothers.